Soy Milan Carpa, les doy la bienvenida a la segunda temporada de Cir Continuo Sin Carpa. Me voy a escaparme de las redes. Estimadas y estimados, el desmerador damos la bienvenida al quinto episodio de la segunda temporada de Circo Continuo Sin Carpa. Donde podrán ver el detrás de escena de nuestro espectáculo, de nuestra familia, con F de fruta. No en dónde puede haberse metido esta gata. Ya le manzana a ti manzana. Manzana tía. Manzana tía. ¿Dónde un clásico de la segunda temporada, Cherry y el Lobo. En esta ocasión, el Lobo se fue achicando considerablemente, quizás un poco más temeroso que la mismísima Cherry. Y en el camino, el tenedor se encontró con el dedo de Cebadius. Me quedó doliendo varios días luego de eso. Al fin la música me da de comer. ¿Sí?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 Cuando usas luz negra y que de ¡No se estas ¡No se ¡No ¡No más luz negra y la asistente está de ¡No pasan estas cosas. Saliste Paula, recontra saliste. ¡Circontinuo, sin, sin carpa! Nuestra productora Comodín a veces abanica a los circontinuistas al mismo tiempo que inventa productos para la vendedora. Vamos a filmar el backstage. ¿Está dentro? Sí, ahora es, back, es backstage. Y te ajusta para la foto. Ah, Luigi está comiendo. Bueno, no importa. una petiza que me abanique bueno ahí no me refería a eso pero bueno dale todo esto va para sin carpa lo decía para él en realidad claro. bueno igual estoy grabando todo sin continuo sin carpa presenta Michi también abanica <risa> abanico continuo el claro. próximo elemento que saldrá a la venta para sí. días con gatos una vez magata estuvo un poco despelotada Si vieron su continuo, hay algunas imágenes de fuego y humo. ¿Todavía no vieron su continuo? Disponible en nuestro canal de YouTube. Sí, continuarte. Ah, no te lo esperabas. Bueno, resulta que para filmar estas escenas de alto riesgo, el director casi quema una parte de la casa. Oh, bello, bello, bello. Hermoso. Y funciona bueno hasta que sé que me va a venir y sabe bueno por acá tráeme agua Traeme agua ya dale chata chata chata ni soporte qué grabamos oh ya bueno, esto merece un psiquicarpa, creo. La productora pretendía apagar un principio de incendio con esto. Sí, admiro su optimismo. Acto seguido, adivinen quién fue a tomar agua del vaso. Y así es como la gata toma agua del vaso donde no debe tomar agua porque no le entra a la cabeza. Sin embargo, la gata... Toma agua del vaso, porque es agua diferente. Cierta maquilladora, resulta que no siempre hace los mismos maquillajes. No sé a qué se refiere, yo soy Cherry. Si yo no hace rato que no le miro la cara, a ver, vamos. Cambié, ¿te tengo que se el morocho de Salarium. No, no. porque por Pero eso caso... cambió, ¿no? Era el mismo maquillaje que hiciste antes. No. ¿Y por qué? Porque. Porque, porque, porque no te acordás. <risa> <risa> esa es la verdad. Esta es la mezcla con la de la vez que hicimos la plata. <risa> no se <risa> acuerda nada, entonces entró a frutear. Es como que Toca este <risa> tema. Sí, sí, sí. Pues Pero si no es no esa nada, no importa. Dios. ¿Y ustedes ah, bueno. no se dieron cuenta de eso? No, realmente. no, yo de pronto le vi que estaba maquillando yo la de, de, que de negro. Yo cuando vi ese negro no estaba. Y yo, ¿De ¿Dónde vi? Estaba maquillando negro? de gatito, ¿qué pasó? <risa> Una vez a la tejedora, se le galera trabó. No, la trabó, se le galera. Mire. ¿Qué podemos armar? Hiciste no un rompecabezas. ¿Qué podemos armar a nuestro gusto y galera de m.? <risa> ah, <risa> ah, <risa> sí, continuó sin carpa. <risa> Sí. Continuando con la tradición de esta nueva temporada Por fin van a poder conocer la cara de Martín Andrioni Que lo llamamos cariñosamente Martíteres Y así termina el quinto episodio de la segunda temporada de... Sí, continuó sin carpa Ahora lo dejamos con una canción de cancha de Doctor Do. Este es la banda el Doctor Go se mueve para acá, se mueve para allá. Este la banda maluca. Este es la banda el Doctor Go se mueve para acá, se mueve para allá. Este la banda maluca. Que hay.